Voy a intentar ser breve para que no se demore más la finalización del evento. Y me gustaría mostraros pues, una perspectiva general sobre el entrenamiento de fuerza, un poco desde el punto de vista de la justificación sobre su trabajo y su desarrollo en, con evidencias científicas para el deportista de la carrera a pie. Eh, podríamos decir que, como introducción, que eh, estas mejoras o, o esta justificación de este trabajo de fuerza vendría dado porque eh, se ha evidenciado que eh, tiene una mejora en el rendimiento final del deportista de carrera en comparación con únicamente trabajar hacer el trabajo específico de resistencia. Eso por un lado, que la incorporación de esa metodología de fuerza no compromete, si se hace de una manera adecuada, el rendimiento de, de resistencia. Eh, te, atendiendo a una serie de parámetros, lógicamente. Y, por otro lado, que eh, ya sabemos que uno de los grandes limitantes eh, del rendimiento en deportistas de resistencia aeróbica en carrera es fundamentalmente eh, la, la decaída del rendimiento muscular o factores periféricos, no únicamente asociados al, pues, al rendimiento cardiovascular. ¿no? Es por ello que entendemos que cuando se mejora esta capacidad muscular eh, el, ese limitante va a ser menor y, por tanto, el rendimiento del deportista va a ser mayor o va a permitir... Eh, ...durar más tiempo en esa prueba. ¿no? Conocemos de sobra las limitaciones o, o las los determinantes eh, fisiológicos... ...del eh, deportista de capacidad aeróbica en carrera... Eh, atendiendo a parámetros fisiológicos y atendiendo a, a, para, a parámetros de rendimiento pues como el consumo de oxígeno máximo, los, la posición de los umbrales asociados a una velocidad determinada eh, por supuesto la economía de carrera, aquí sí que podríamos eh, parar un segundo para definirla a, y tener, llegar a un acuerdo en cuanto a que supondría el coste energético eh, llevado a cabo por un deportista para cubrir una, disten, una distancia determinada asociada a una velocidad determinada también Puesto que aquí sí que va a estar la fuerza muy ligada a este parámetro y, bueno, eh, fundamentalmente eh, quiero que os quedéis con este valor, con este parámetro, porque otros factores como el tema de la, del posicionamiento de umbrales o el consumo de oxígeno máximo, pues quizá en relación a, a la fuerza vamos a ver que cambian menos que este factor de economía de carrera. Eh, por ello, podríamos hacer un compendio de los efectos y esas uh, mejoras o esos beneficios asociados al entrenamiento de fuerza, eh, en un resumen amplio y no atendiendo a la en el orden en el que quizá están expuestos aquí, pero atendiendo a que todos ellos hacen uh, en común mención al factor de la economía de carrera como, como eh, determinante final de mejora del rendimiento gracias a este trabajo de fuerza. Bueno, quizá podríamos decir que estos dos últimos no, pero en cualquier caso sí que están asociados también al, al rendimiento del deportista eh, del corredor, ya sea pues eso evitando que, que, que, que aparezca una lesión o incluso en un perfil determinado, con una edad determinada y también dentro de un género determinado, pues el evitar una sarcopenia puede ser de enorme importancia. ¿no? En cualquier caso, insistir en que eh, esta justificación vendría dada de este trabajo de fuerza eh, a no únicamente esas mejoras en la economía de carrera, sino también al hecho de que, como decíamos antes, el, el factor uno de los factores limitantes en pruebas de larga duración especialmente es el factor muscular o el factor periférico. Entonces, ¿de qué manera podemos... Eh, ver que, beneficiarnos de ese trabajo de fuerza en cuanto a la mejora de la economía de carrera, ¿cómo ocurre esto? Pues tan sencillo como podríamos decir que mejorando esos picos de fuerza mejorando esos niveles de fuerza después de ese trabajo que se, que se haga de esta capacidad eh, el hecho de a las demandas que va a tener ese deportista en el hecho de correr o en su disciplina deportiva van a ser simplemente pues, cuando apoya el pie en el suelo, ¿verdad? Cuando ese pie está en el suelo es prácticamente el único momento en el que va a poder desarrollar una fuerza y, y por tanto, si, si, suponiendo que su peso va a ser eh, similar siempre, podríamos decir que esa fuerza que desempeña contra el suelo, pues o ese impacto que se empeña contra el suelo va a requerir unos niveles de fuerza determinados. Por tanto, si esa fuerza, esos picos de fuerza máxima o esos niveles de fuerza máxima eh, que el deportista ha obtenido por el entrenamiento eh, han hecho que suban sus, sus, sus niveles de fuerza, podemos decir que, por tanto, esos impactos que el deportista desarrolla contra el suelo pues supondrán un menor coste energético porque suponen un, o representan un menor porcentaje de carga a desempeñar ¿no? en esas tareas de fuerza. Y esto un poco justificaría que haya un menor gasto energético y, por tanto, una mejora en la economía de carrera y mayor tolerancia a los impactos. Pero es que, además, esa mejora en el trabajo de, eh, mejoran los niveles de fuerza va a permitirle generar una potencia eh, muscular mayor que se va a traducir también en una mayor velocidad de ejecución y en una mejora de la, eh, pues de la potencia mecánica, ¿no? no solamente a nivel fisiológico o energético. Esto vendría dado pues, por adaptaciones que se fundamentan principalmente en cuanto al sistema neuromuscular. Eh, evidentemente va a haber también eh, adaptaciones puramente musculares, pero no aquellas que se relacionen con un aumento del tamaño del volumen de las fibras musculares, no aquellas que nos generen hipertrofia, que van a ser más menos deseables... Por tanto, podremos decir que eh, como adaptaciones atenderemos fundamentalmente al tejido neuromuscular o al sistema neuromuscular más que puramente al muscular, porque muchas de ellas van a tener, a tener que ver con de qué manera activo esa musculatura eh, más que a únicamente pues, a factores musculares. Entre ellas podríamos decir que hay una mejora en la activación muscular y en la coactivación muscular, pero también lo que, se, lo que ocurre dentro del músculo eh, viene dado por el sistema nervioso en cuanto a que podemos ser capaces de poder reclutar un mayor número de fibras por cada unidad motora y esto es de especial importancia porque me va a requerir esa mejora en la sincronización de fibras por, esa, por cada unidad motora me va a requerir menos unidades motoras en funcionamiento para un nivel de, de demanda de fuerza determinado lo que va a suponer un coste energético menor o un ahorro energético que se va a traducir después en una mejor economía de carrera por tanto, mejor sincronización de fibras musculares y eh, una traducción en una mejora de la, de la eficiencia mecánica y en el patrón de reclutamiento. A, a nivel de publicaciones científicas, nos van a, a, nos van a llevar principalmente a metodologías ligadas o aspectos metodológicos ligados a, fundamentalmente, cargas pesadas, eh, que ya nos van a condicionar sobre metodología de trabajo que vamos a realizar, y sobre el factor de la fuerza explosiva o de la fuerza reflejo elástico explosiva, es decir, las pliometrías. Muchas veces en, eh, en la literatura científica, pues hay una escasa, no hay una clara definición sobre métodos biométricos y explosivos, cuando claramente son, son distintos y muchas veces eh, confluyen en, los, en lo, la manera en la que eh, pues, se desarrollan los estudios científicos, pero en cualquier caso tenemos que atender a que uh, va a haber un, un poquito de ambas cosas, siempre va a estar presente esto en cuanto a todo lo que nos va a hacer mejorar la economía de carrera y que se fundamenta, como decíamos, en, que, en generar un aumento de la fuerza sin que se produzcan eh, aumentos en el gasto energético. Y si profundizamos un poco más sobre o diferenciamos eh, dentro de lo que es el, el ámbito del rendimiento de resistencia aeróbica en carrera, en distintos perfiles de pruebas, podríamos diferenciar aquellas pruebas que están pues, por encima de los 30 minutos de duración, de pruebas de larga duración, eh, como media maratón, maratón, es decir, todas aquellas pruebas por encima de, de, de 10 kilómetros... Uh, se observan en la literatura científica pequeñas diferencias, aunque tened en cuenta que esto es, como hablamos de un poco disciplinas que atienden a, a un poco la misma capacidad, pues eh, no se observan las diferencias, pero sí que podemos distinguir un poco lo que ocurre en este tipo de pruebas y en cómo la fuerza... Eh, determina el rendimiento en ellas en, en ambos perfiles y diríamos que en las de larga duración pues fundamentalmente las adaptaciones que vamos a obtener vienen ligadas a ventajas eh, a, a ventajas o adaptaciones que pueden ser o fisiológicas o mecánicas y que vendrían por eh, métodos de trabajo ligados tanto a la fuerza dinámica máxima como a la fuerza explosiva y pliometría eh, entonces, en los estudios sí que nos vamos a encontrar con que eh, hay algunos que solamente trabajan una metodología, otros que comparan ambas, pero sí que se observa a nivel global que se producen adaptaciones, eh, ambos tipos de adaptaciones. Podríamos decir que eh, en cuanto a los efectos que estos estudios dan en sus resultados... Por, eh, principalmente destacan esas mejoras que decíamos en economía de carrera, pero también hay una, una clara mejora en test que se realizan hasta en en cuanto a tests que se realizan hasta el agotamiento, asociados a velocidades, por ejemplo, por debajo del consumo por, perdón, por debajo del, eh, del segundo umbral o del máximo estado estable de lactato, es decir, ritmos asociados a medias maratones o, o incluso uh, a maratones cuando se, se, se sitúan por debajo de esta zona que hemos hablado, con lo cual nos indican que eh, estas mejoras eh, ligadas al entrenamiento de fuerza pues tienen su sentido y, y, y claramente mejoran en lo que al deportista le interesa, que es el resultado final. ¿no? Eh, ¿Con qué tipo de, de protocolos? Pues... Eh, en este tipo de, de, de consideraciones prácticas ligadas a pues unas duraciones que siempre van a tener que ser mayores a 8 o 9 semanas, no significa que no puedan ser mayores a 16 semanas, significa que en los estudios normalmente ponen límites mmm, relativos a cercanos a esa, a esa duración, pues porque al final es mucho más complicado sostener eh, por, por circunstancias eh, propias de la investigación, eh, duraciones mayores que esto y, y que lógicamente también habría que introducir alguna serie de, de cambios para que sigan teniendo el mismo efecto. Pero en cualquier caso eh, serían orientadas a este tipo de duraciones con una densidad o una frecuencia de trabajo similar a, a esa, unas dos sesiones a la semana, ...y con una presencia, como decía, de cargas que representen 80 por, mayores al 80% para justificar esa metodología de la fuerza dinámica máxima... Eh, ...o dentro de lo que tradicionalmente se ha considerado fuerza dinámica máxima, que ya sabemos que ahora eh, no va únicamente relativo al, al porcentaje de carga... Eh, pero también que tiene que haber presencia de fuerza de determinados métodos asociados a la fuerza-velocidad y a la pliometría. ¿no? También decir que, obviamente, como sabéis, pues el acceder a un determinado... Uh, a una determinada población de élite es muy complicado, por lo tanto, todos estos estudios pues, son gente o deportistas de cierto nivel, pero eh, muy escasas veces nos encontramos con cómo podemos acceder a una población de élite para comprobar todo esto. ¿no? En cambio, en distancias, como decíamos, por debajo de esos 30 minutos de duración o pruebas asociadas a rendimiento en, en 3.000, 5.000 metros o pruebas de 10 kilómetros, pues las adaptaciones son similares, pero quizá en la investigación destacan más aquellas asociadas a las que realizan eh, metodologías más encaminadas a la fuerza máxima, eh, no tanto porque sea prioritaria en cuanto a, con respecto a fuerza explosiva o a, o a pliometría, sino que simplemente hemos encontrado mayor cantidad de estudios ligados a pruebas en las que se de, determinan rendimientos en este tipo de pruebas eh, que utilizan más esta metodología, pero realmente no han comparado si es que si eh, se utilizan métodos de fuerza máxima en comparación con los de pliometría son mejores unos u otros no, simplemente hay más cantidad de estudios que de destacan eh, eh, pues mejoras ligadas a este tipo de trabajo que en el caso de, de, de, de otro tipo de metodologías, pero ya os digo que muchos de ellos no se comparan cuál es prevalente en relación a pues, fuerzas de, única, trabajar únicamente con cargas pesadas o trabajar eh, con únicamente cargas bajas y altas velocidades, velocidades de ejecución. Probablemente la respuesta es en la, en la combinación de, de ambas. ¿no? Eh, pero sí que se sabe que las adaptaciones en este caso para este tipo de, de, de poblaciones pues fun se fundamentan más quizá eh, en adaptaciones puramente mecánicas. ¿Por qué? Pues porque la, aquellas fisiológicas que vamos a ver a posteriori que están más asociadas, asociadas con la economía de carrera o la mejora de la economía de carrera tienen una menor relevancia en pruebas de esta duración tan corta. Sin embargo, Sí que se ven resultados donde se mejora claramente los test de, de ritmo o los test de tiempo en pruebas específicas pues de eso, de 3 kilómetros o de 5 kilómetros. Eh, las consideraciones en cuanto a los protocolos de trabajo son bastante parecidas, no hay mucha diferencia en cuanto a duraciones, frecuencia semanal, quizá podríamos justificar algún, alguna frecuencia semanal un poquito mayor o bueno o justificar pequeñas cuñas de trabajo ligadas a la pliometría mayor que en deportistas donde van a tener pruebas eh, más largas y a lo mejor las, las fuerzas de contacto con el suelo son menores, requieren menos cantidad de trabajo pliométrico, y eso ya es por mencionar un poco más, pero lo que sí que también se ha visto es que en este tipo de, de, de perfiles de población también se sustituye parte del trabajo específico de resistencia eh, por trabajo de fuerza, es decir, no se mantiene eh, cuando se comparan grupos que solamente entren resistencia y grupos que entrenan concurrente o que solo entrenan fuerza, pues no se mantiene el mismo trabajo de resistencia para los que solo hacen resistencia a el grupo que hace concurrentes. Normalmente también aparece alguna disminución que no hace que empeore el rendimiento, todo lo contrario, normalmente incluso siguen encontrándose rendimientos superiores a, a antes de haber iniciado este trabajo de fuerza. En cualquier caso, para ambos tipos de perfiles de, de, de atletas o de pruebas eh, en las que participan, entendemos, encontramos adaptaciones similares, como decíamos. Aquellas que se ligan más a la, las mejoras mecánicas o a las mejoras eh, de la técnica de carrera, pues obviamente obtenemos... Unas mejoras ligadas a, a, a este perfil de técnica de carrera, pues ya sabéis, mejoras en cuanto a una mayor frecuencia, perdón, a una mayor eh, longitud de zancada, a una menor frecuencia de zancada, a una menor oscilación vertical del centro de gravedad, a, un me a unos menores picos de reacción de fuerzas verticales contra el suelo, es decir, una mayor transducción de la fuerza hacia el desplazamiento horizontal, eh, a, una, a un tiempo de vuelo más largo que también se, se relaciona con una mayor perfusión, es decir, una mejor recuperación en esa fase aérea del ciclo que posibilita pues, cierta recuperación en esa, en esa fase con respecto a cuando está el pie en apoyo. Y, eh, y a menor, velocidad en la, a, man, a menor variación en la velocidad en la fase de apoyo, ¿no? todos esos, esos aspectos que mejoran la técnica de carrera. Por otro lado, también mejoras en la fuerza y en la potencia aplicada, principalmente ligadas a la mejora en la rigidez musculotendinosa, a ese stiffness eh, muscular o tendinomuscular, que va a tener mucha implicación en la mejora de la economía de carrera y en, en el entrenamiento pliométrico, y a ese reclutamiento y sincronización de unidades motoras, que ya habíamos adelantado antes, en cuanto a cambios fibrilares, esto es muy importante, lo veíamos en, o, o lo introducíamos en esas mejoras o ventajas fisiológicas cuando hablábamos de atletas de, de pruebas de larga duración y es que se ha, de, se ha demostrado una cierta mutación de fibras tipo 2X hacia fibras tipo 2A, es decir, una conversión de fibras hacia una mayor... Eh, hacia fibras mayor, más oxidativas, lo que va a favorecer en que haya una mayor un, un perdón, un retraso del agotamiento eh, o un mayor tiempo hasta el agotamiento, porque precisamente utilizamos fibras que son pues, energéticamente más eh, ventajosas a nivel de que pues, nos van a retrasar la participación de las glucolíticas y por tanto esa mayor generación de acidosis y esa limitación en el, eh, en el rendimiento. Y también un aumento en los niveles de fuerza de las fibras, precisamente estas las más oxidativas, las eh, tipo 2A o las fibras tipo 1, lo que generan que podamos tirar de estas durante más tiempo y que la necesidad de reclutar aquellas que son más glucolíticas, es decir, las tipo 2B, pues sea un poquito más adelante y por tanto esto mejora eh, a efectos prácticos esa, ese consumo energético. En cuanto a consideraciones metodológicas, muy a, a grosso modo, de forma general, que ya lo habíamos anunciado anteriormente, pues duraciones de este tipo, ya os he adelantado que no es porque por encima de este tipo de duraciones no sea conveniente trabajar la fuerza, sino que básicamente nos va a justificar una periodización del trabajo, porque el, el mantener una misma metodología de entrenamiento no, sería, no produciría mejoras. Eh, ...unas intensidades de carga asociadas a un determinado porcentaje... ...aunque ya habéis visto por, por eh, lo que han adelantado mis compañeros... ...que no es la única manera de poder medir la intensidad... ...pero bueno, en los estudios, eh, lógicamente, durante muchos años... ...pues esto se ha hecho así y es donde más eh, evidencias tenemos... ...con este tipo de metodologías en las que están basadas... ...a porcentajes de carga en función de la RM... ...y también decir que en cuanto al volumen eh, de 3-5 series... Eh, con esa intensidad de carga o en ese perfil de, de repeticiones por serie. Eh, también eh, aquí no estamos atendiendo a, a todo el concepto de intensidad de carga interna, porque, como por ejemplo nos comentaba eh, Luis, eh, hay que tener en cuenta que esa intensidad de carga en relación a, a, a número de repeticiones va a depender de que sean repeticiones que muchas de ellas no se completan hasta el fallo muscular. Luego hablaremos sobre esto. Una frecuencia de, ya os he adelantado, dos o tres sesiones a la semana con unas recuperaciones en las que, bueno, ya ha comentado Luis también eh, la justificación de, esta, de este parámetro de, de rendimiento del tema de la recuperación que pueda justificar pues una, una completa recuperación del sistema nervioso, por lo tanto serán, será un factor muy a tener en cuenta. En cuanto a la selección de ejercicios... Pues debemos tener en cuenta que tengan que ser ejercicios que tengan, eh, lógicamente, mucha transferencia a la carrera. Por tanto, atenderemos ejercicios principalmente de miembros inferiores, eh, principalmente ejercicios multiarticulares y eh, especialmente interesantes aquellos de cadena cinética cerrada. Pero no significa que exclusivamente tengamos que usar este tipo de ejercicios porque obviamente de manera auxiliar o complementaria tendremos que utilizar otros que pues, nos ayuden a... A completar otro proceso de entrenamiento a equilibrar a, a, pues eso, a recuperar déficits que nos encontremos en determinados casos, también tendremos que tener en cuenta el, el equilibrio entre, entre mi cuerpos a la hora de poder también utilizar este tipo de ejercicios complementarios por lo tanto pues, eh, eh, tendrán que aparecer en algún momento, aunque no sean los especialmente relevantes. En cuanto a la velocidad nos vamos a quedar con que para aspectos digamos para simplificar el asunto eh, tengamos que tener siempre claro que hay una, un desempeño de la fase concéntrica con la mayor velocidad posible aunque esto evidentemente va a depender del periodo en el que estemos trabajando la fuerza y de la propia metodología del de, de entrenamiento de la fuerza en cada ciclo pero bueno podríamos utilizar utilizar esa consigna como a modo general y también Uh, otro factor que habría que tener en cuenta es eh, la selección de ejercicios y el tipo y, y de man la manera en la que los ordenan a lo largo de la sesión. Autores como por ejemplo Balsalobre, eh, Vadillo o Jordán Santos, pues eh, ya han empezado a, a trabajar sobre eh, por qué se justificaría que se ordenen los ejercicios de una determinada manera atendiendo a que situaríamos en primer lugar en, en eh, aquellos en los que se accede a una menor velocidad de ejecución pero no por el hecho de que mm, el deportista tenga que eh, efectuarlos o realizarlos de una manera más lenta no. simplemente es porque normalmente vamos a colocar en ese inicio de la sesión aquellos que requieren cargas más altas, más pesadas y por tanto el resultante de velocidad va a ser menor sin embargo eh, la propia voluntad del deportista va a seguir siendo de un levantamiento igualmente enérgico, igualmente eh, de una velocidad intencional máxima lo que ocurre que, que obviamente hay que situarlos al principio de la sesión porque requieren que el sistema nervioso esté más fresco y sería un error a la hora de poder reclutar el mayor número de, de fibras el situarlos o posicionarlos al final de una sesión cuando ya hay una fatiga central importante ¿no? eh, entonces es por ello no, eh, porque por lo que justificaríamos el orden de esta, de esta manera también en cuanto al orden eh, tendría cabida hablar algo, lo poquito que voy a hablar de entrenamiento concurrente, que no va a ser el objetivo hoy, pero sí que pues, justificaríamos el, el hablar de, de cómo ordenamos, en el caso de que tengamos que trabajar dentro de la misma sesión, ese trabajo específico de resistencia y el trabajo de fuerza, que no necesariamente, bueno, de hecho, lo interesante es que no tengan que confluir en la misma sesión, pero si tiene que ser así, pues eh, situaríamos antes el trabajo eh, específico de resistencia antes que el de fuerza os he dicho no es que lo principal o lo más interesante es que no se sitúen en la misma sesión eh, en cualquier caso si lo situamos en la misma sesión también podemos beneficiarnos en algunos casos de algo interesante como es una mejora en la biogénesis mitocondrial eh, justificada también eh, por evidencia científica, y también eh, esta ordenación de la sesión sería interesante en cuanto a que ha demostrado pues, mejoras en test ligados al rendimiento determinado, en pruebas específicas de test por distancia o en mejoras ligadas al tiempo límite hasta el agotamiento. Sin embargo, pues un, el orden inverso eh, ha justificado que obviamente haya una mayor fatiga por un daño muscular previo de en ese entrenamiento de fuerza a la hora de poder realizar el entrenamiento específico de resistencia. En cualquier caso, pues esto, los que hayáis podido ya Adentraros en él es un ámbito que requiere de mucha más profundidad de análisis porque requiere el saber específicamente los criterios de intensidad y de volumen que se trabajan para ambos tipos de tareas, para la de fuerza y para la de resistencia en relación a poder limitar el, el, el número de interferencias o, por el contrario, de aprovechar esas mejoras en, en lo que no son interferencias, en lo que son ventajas. Eh, dentro de recomendaciones... Lo que avanzaba anteriormente en cuanto a, que, eh, a qué tipo de ejercicios, a qué tipo de contenidos tendríamos que utilizar en ese trabajo de fuerza, pues simplemente volver a recordar que al final lo que tiene que haber es una cierta especificidad para que podamos eh, enfocar ese trabajo de fuerza a nuestro deportista. Obviamente tiene que ser un trabajo eh, específico cuando ya se tiene una base ese trabajo específico va a requerir que no todos los ejercicios de fuerza, incluso dentro del mismo... Eh, dentro de que sean ejercicios para el tren inferior, por ejemplo, eh, de igual unos que otros. ¿Qué justificaría el uso de unos contenidos o unos ejercicios en favor de otros? Pues obviamente aquellos que se parezcan más a la eh, dinámica en la que luego el deportista va a, va a desempeñar o va a desarrollar la fuerza en su prueba. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si el deportista va a desempeñar esa fuerza con el pie en el suelo eh, va, a va a necesitar que los ejercicios estén más asociados a los de cadena cinética cerrada. Pero además, si hay una fase, si hay una impulsión que requiere de una triple extensión, como lo que comentaba Marcos antes, de tobillo, rodilla, cadera, pues lógicamente ejercicios que eh, tengan que ver con esa triple extensión articular van a ser los que nos interesen más en relación a otros no? a la hora de comparar. Pero obviamente esto es mucho más complejo y requiere atender también a otros Factores como son el hecho de, por ejemplo, velocidad de, de ejecución, eh, palancas anatómicas, eh, regímenes de contracción muscular, eh, um, el desempeño de, de rangos articulares, entonces todo esto pues, hace que unos ejercicios sean más transferibles, tengan más sentido utilizar en determinadas fases con respecto a otros. Y relacionado con esto está otra cosa que también, otro factor que también han, del que también han hablado mis compañeros, el rate of force development, que va asociado a esa fuerza por unidad de tiempo y que no es más que, aplicado a, a lo que yo estoy hablando ahora, que este tipo de población deportistas de resistencia de, de larga duración o en carrera, pues a, a que no tendría sentido este trabajo de fuerza, más allá del hecho de lo que ya sabemos que mejora la prevención de lesiones y demás, no tendría sentido fuera de este ámbito trabajar la fuerza si no es para que ese deportista sea capaz de todos los niveles de fuerza que ha mejorado en el gimnasio desempeñarlos, llevarlos a cabo luego cuando corren en su, en su competición y esto se traduce básicamente al desarrollo de fuerza por unidad de tiempo, eh, una unidad de tiempo que cada vez supuestamente va a tener que ser menor, porque si mi deportista, mi objetivo es que ese deportista vaya más rápido, corra más rápido, va a tener menos tiempo eh, disponible para desarrollar esa fuerza en el suelo. ¿no? Eh, esto es lógico, porque su ritmo de paso va a ser mayor. Por lo tanto, el tiempo que se piesta en el suelo produciendo esa fuerza, teóricamente va a tener que ser menor. Con lo cual, si esa capacidad del deportista para esos niveles de fuerza no es capaz de traducirla luego con el pie en el suelo nos va a valer de poco, ya os digo nos va a valer pues, para otros temas a nivel prevención de lesiones o a nivel compensación o salud o reforzar también eh, esa musculatura de cara a lo que decíamos antes que sea un factor menos limitante en el rendimiento pero no estaremos sacando todo el partido posible a, a, esta, a esta capacidad, por tanto siempre tenemos que tener esto en cuenta y debemos, debemos de saber luego cómo poder llevar a cabo eh, el que esto sea posible en el asfalto o en la pista y por tanto esto justifica que tenga un sentido eh, el que haya distintas fases, es decir, esa periodización tiene sentido luego cuando vamos a poder aplicar esa fuerza de diferente manera según avanza eh, el rendimiento de ese deportista o el desarrollo de ese deportista durante una temporada. También decir que es muy importante la valoración de esa fuerza, en la manera en la que la fuerza nos va a valer mediante determinados test para conocer. Eh, cómo recupera ese deportista, qué nivel de fatiga tiene ante un entrenamiento específico de resistencia o ante una competición. Es decir, mediante test de fuerza voy a poder ser capaz de valorar cuánta carga ha supuesto esa competición o ese entrenamiento en relación al daño muscular que ha generado o a la fatiga del sistema central que ha generado que se traduce en un rendimiento determinado en, en unos test de fuerza. Pero a su vez, lógicamente, también te deberemos valorar esas mejoras de fuerza que se están dando fruto al entrenamiento de la misma, con, con test específicos de fuerza que nos indiquen si vamos por el buen camino o no de cara pues, a que haya que hacer alguna modificación en el, en el proceso de entrenamiento. ¿no? Eso es como con, cual, con cualquier otra capacidad. Pero, insisto, es muy importante, eh, y os invito a que investiguéis un poquito en este tema, el, el hecho de que es algo reciente que por determinados test de salto eh, es muy interesante ver de qué manera el deportista recupera ante cargas de entrenamiento, no de entrenamiento de fuerza, sino del entrenamiento que realmente le genera eh, del que tiene más, más volumen a lo largo de, de la semana el deportista, que es su entrenamiento específico de resistencia o la propia competición. En cuanto a valoración también, pues lógicamente indicar que habría que valorar diferentes manifestaciones de fuerza eh, para ver que se van cumpliendo esas etapas eh, y se van adquiriendo esos objetivos que el, con el que el deportista supuestamente va a tener que hacer frente en cada etapa, en cada periodo, con diferentes mmm, manifestaciones de fuerza y, por tanto, diferentes contenidos que... Eh, que, podrían llevar, llevar la, que, ...que podríamos llevar a cabo tanto para entrenar esa manifestación de fuerza como para poder valorarla. Por tanto, no tendría sentido que utilizáramos los mismos ejercicios y los mismos test... ...para valorar diferentes manifestaciones de fuerza, porque no, no nos valdría. Igual que eh, nos ha comentado Marcos que esos levantamientos tienen un sentido... ...en relación al eh, poder producir unos niveles de fuerza eh, o de potencia determinados pues no utilizaría eh, o, o, o, a, o al revés, perdón, sí utilizaría uno de esos test que implican eh, levantamientos olímpicos para valorar, pues, por ejemplo, eh, manifestaciones de fuerza ligadas a la potencia máxima. ¿no? Entonces, cada test va a tener su. Uh, su perdón, cada manifestación de fuerza va a tener su test o sus ejercicios más en relación a ellos. ¿no? Eh, fijaros aquí también hago un factor eh, hago mención a un factor que ha comentado Marcos, el tema de cómo puedo sacar de a esos levantamientos. Eh, hablo de una población muy específica, son deportistas de resistencia aeróbica, no son alteras, entonces eh, vamos a tener que usar determinado, determinados derivados de esos levantamientos de que nos van a ser más rentables de cara a ese ratio de riesgo-beneficio, poder beneficiarnos de él y utilizar aquellos que sí que vamos a a sacarle más provecho, por ejemplo, en el tema de levantamientos, eh, quedarnos con las variantes de pull y no utilizar ejercicios que impliquen el catch, porque primero, a no ser que nos encontremos con un deportista que previamente ya los ha practicado antes, que el aprendizaje técnico va, va a ser súper costoso y después pues, también va implícito una, un mayor riesgo de, de lesión y no un clara beneficio de esos, de, del uso de, esos, de ese tipo de movimientos. ¿no? Eh, también eh, destacar que habría que utilizar en, algún ca en algunos casos pues, test eh, de valoración unilateral que, que también pues, obviamente son necesarios y que no están eh, siempre implícitos con este tipo de manifestaciones cuando valoramos la fuerza de cada una de ellas. También tiene mucho sentido el hablar de, de, fuerza, de una manifestación de fuerza más ligada a la fuerza resistencia en cuanto a la mención principalmente de dos, de dos contenidos o dos uh, medios, mejor dicho, que sería el entrenamiento por cuestas o con cuestas y el entrenamiento de arrastres. Uh, entonces, ambos nos van a poder... Eh, llevar a, hacia esa mejora de la fuerza a lo que sería más específico o a esa transferencia hacia eh, lo que hablábamos del RFD anteriormente, puesto que uh, obviamente el deportista está... Eh, gestualmente haciendo algo que es muy similar a lo que va haciendo en carrera en cuanto a la dinámica de movimiento, tanto con las cuestas como con eh, los arrastres y que generan unas también adaptaciones musculares e incluso metabólicas muy interesantes y que por tanto deberíamos de siempre tener presente en, en esa periodización de entrenamiento. Atender también a que nos vamos a encontrar con un perfil de población distinto entre nuestros deportistas y que no necesariamente va a venir determinado por el nivel de, eh, de rendimiento de ese, propio, de ese propio deportista en su prueba, sino en cuanto a la experiencia que tiene ese deportista en el trabajo de fuerza. De, deberemos de trabajar de una manera distinta atendiendo a esa experiencia previa del deportista en relación a, únicamente al entrenamiento de fuerza. ¿De qué manera? Pues eh, si nos encontramos con... ...gente inexperta en el trabajo de fuerza primaremos más por crear una base sólida de trabajo que venga determinada por primero pues una fase de, de trabajo con cargas submáximas y rápidamente llevarlos a un trabajo de, con cargas pesadas pero donde sea a, donde no tenga tan, tanto en cuenta la especificidad o la, sí, la especificidad hacia la, hacia la carrera ni tenga tanto en cuenta el, el trabajo con altas velocidades de ejecución sino que va a primar pues el desempeño técnico apropiado y el aprendizaje técnico apropiado y la progresión en cuanto a la carga de trabajo y al peso levantado eh, en cambio con deportistas que tengan más experiencia en el trabajo de fuerza ya sé que me puedo ir a distribuir objetivos más específicos y, y, y periodizarlos también y voy a interesarme por una mayor velocidad de ejecución esos trabajos de la manifestación de fuerza reflejo elástico explosiva y explosiva eh, porque sí que va a haber una base sólida ya creada previamente no entonces Podríamos hablar con este perfil de, de, de deportistas que ya tienen un sentido y una justificación, una periodización del trabajo de la fuerza y que sería, para corredores, por ejemplo, de maratón, vendría determinada por esta línea de progresión en cuanto a manifestaciones a utilizar a lo largo de, una, de un macro ciclo ¿no? eh, con distintas, distintos objetivos. ¿Para qué? ¿Por qué es necesario periodizar? Pues principalmente para disipar la fatiga y el riesgo del sobreentrenamiento cuando se extiende un periodo de trabajo similar durante mucho tiempo y, lógicamente, también para poder sacarle partido a cada uno de esos periodos que se van cumpliendo y cada una de esas adaptaciones que van consiguiéndose en cada uno de esos periodos vayan teniendo un sentido hacia llevar al deportista al rendimiento de. Que hablábamos antes, el que es traducido en una pues, eh, fu mayor fuerza de aplicación en menor unidad de tiempo. Y por tanto, eh, esa periodización tiene un sentido cuando se plasma pues, en una planificación real, como la que eh, nosotros proponemos en el, en el libro que comentaba José sobre cómo bajar de 3 horas, 3 horas, 30 y 34 horas en maratón que hemos eh, publicado, recientemente donde se da pie a la planificación integral de todos esos contenidos de entrenamiento y, por supuesto, a esa parte de fuerza que ya hemos justificado el por qué tiene que estar sí o sí también. Por tanto, en cada uno de esos objetivos de tiempo se propone una planificación constituida por mesociclos de trabajo y en cada uno de esos mesociclos de trabajo, además de ese trabajo específico de carrera, también hay... Una progresión en cuanto a la metodología de trabajo de la fuerza y a cómo se, y a cómo se debería colocar eh, adecuadamente para obtener los beneficios que hablábamos anteriormente. Una correcta eh, aprovecho, aprovecho, aprovechamiento de las adaptaciones que se producen en cada periodo y una disipación de la fatiga. Eh, a su vez, pues también esas, pro esas propuestas prácticas tienen eh, una, unos contenidos principales ligados a esa manifestación de la fuerza, también un, una progresión en cuanto, por ejemplo, a los eh, contenidos de calentamiento, a los contenidos del acondicionamiento abdominolumbar lumbar y a todos esos ejercicios complementarios que hablábamos anteriormente. Y se proponen, pues... Eh, tareas de entrenamiento para cada uno de esos periodos y para cada una de esas manifestaciones de la fuerza con una metodología de trabajo adecuada y con una selección de, de ejercicios atendiendo a las características comentadas anteriormente. Pues una, una serie de trabajo primero destinada a la fuerza dinámico, dinámica máxima con unos contenidos excéntricos también muy importantes para el corredor, una evolución hacia la fuerza de velocidad o la fuerza explosiva donde varían pues, lo que hemos dicho antes, contenidos en cuanto a la especificidad de lo, del gesto y el ejercicio a seleccionar y también en cuanto a la metodología de trabajo, que la tenéis expuesta en cada capítulo, evolucionando hacia manifestaciones de la fuerza reflejo elástico explosiva y uh, encaminándonos hacia una puesta a punto final antes de, la, antes de periodos específicos, de una uh, manifestación ligada a la fuerza resistencia o la fuerza específica o la fuerza técnica con elementos más relacionados con esa técnica y dinámica de carrera. Este es el libro, lo tenéis en la web de Fisiología del Ejercicio, en el enlace, y también está en Amazon, así que os animo a que le echéis un vistazo. Y nada más, muchas gracias por quedaros hasta el final. Gracias.